Dame el hombre pa' encender esa llama Llevo media vida intentando alejarme ese veneno Ahora soy serpiente, me la suda la fama y ese sucio dinero yo me lo paso por los, hey What do you say nigga, esto es Cádiz, Sevilla Mi banda sigue manteniendo la esencia rapiva Pida lo que pida, se lo vamos a dar Te lo ponemos bien fácil, nena, y tío, pasto ay, con ay, el mal uh. Dándole vueltas pisando en recta Tú con el mini ya me dio puro en la sexta Santa mucha de barrio en Shedda Tu novio está acostado. chao, mierda que estaba fresca Soltan las puras, moven los viejos uh. Yo trying to shoot up, mejor de lejos Pa' uh, no hay cura, que estos veneno uh, Rapé mi cuna, hijo yeah. mi tierra Los niños niño de riman Juntos en la esquina El símbolo y este barrio, el primo, esto se pillas. No tengo miedo a tu rica Ando solo por la city, por todos los barrios niña Acabo con el que habla más de la cuenta. a piñas Si me hacen daño, saco la maldad chaulina El niño corre en la orilla, busca la Cabeza partida, sangre en la avenida. Barrio, yeah. wow, wow, wow. No me suelto el niño, más mierda ya es yeah, más No money, niño va a empezar Me mando el chino, falta nadie más Papel wow. del fino en tu barrio comercial Barrio, le dice Te forzamos pero sale fresco ah. Echando el humo denso Tu mami se vuelve loca con el grupo al momento, oh. falta money, yeah. fuck the money Fuck the, the real street freestyle. Fuck the bitch. No me vienen, pierde los papeles, ya lo que tienen. Oye, créeme que tu cada día crece, no todo pueden notar a la altura, lo entiendes. El barrio, woah. Yo el barrio yeah.